Gracias, presidente. De entrada agradecí la Museo Esquerra Republicana porque realmente es un inventario detallado de, de todas las inversiones que, que queden pendentes, eh, in eternum, que no, que no es fan mai. No? Creyen que es una, una Museo muy completa y que feia molta falta. Cataluña cuenta con más de 600 kilómetros de autopistas en régimen de concesión y concentra el 18% de los peajes con concesión estatal. Contando también los peajes de concesión de la Generalitat, podemos decir que un 34% de las vías de pago de todo el Estado están en Cataluña y, en cambio, solo alrededor de un 5% de las autovías de nuestro territorio son gratuitas. Es decir, mientras en Cataluña el 67% de las vías rápidas son de pago y el 33% son gratuitas, en el resto del Estado es al revés, el 20% son de peaje pero el 80% de libre circulación. Los dos, eh, las dos concesiones de autopistas catalanas más importantes son la, la AP2 y la AP7 de, tu, de titularidad estatal y son las más importantes del país en número de kilómetros y en demanda. En estas concesiones estatales se genera el 64% de los ingresos de las autopistas catalanas mientras que en el 36% restante se originan en concesiones de la Generalitat. A esta situación discriminatoria hay que añadir el hecho de que, históricamente, gracias al PP, al PSOE, pero también a Convergencia, se han ido alargando las concesiones iniciales que había establecidas entre las administraciones públicas y las empresas concesionarias. Autopistas construidas en 1998 que en 2004 tuvieron un alargamiento de concesión hasta el 2021. Es el caso de la prórroga famosa del AP2, de que estoy segura que el Gobierno ha tenido una luz de peticiones por parte de los partidos Señorías, los guarden dos. silencio. Ha tenido una luz de peticiones por parte de los, de los partidos políticos del territorio de Lleida y de las entidades porque queremos ya que se ponga fin a la siniestralidad de la N240, rescatando el peaje del AP2. Ya es hora de que se vaya poniendo eh, fin a esta siniestralidad. No podemos permitirnos más muertos en la Nacional 240 Paradójicamente, pero las enmiendas, las enmiendas pactadas entre Convergencia y PSOE entre 2010 y 2011 facilitaban la financiación de 2.000 801 millones de euros a las concesionarias de autopistas deficitarias de Madrid y del resto de España para garantizar un fondo de compensación y, en cambio, no se preocupaba en ningún momento de conseguir ninguna aportación para el Fondo de Rescate de Peajes en Cataluña. Es decir, a nivel de amortizaciones queda demostrado que las autopistas ya han sido pagadas y repagadas por la ciudadanía, tal y como ilustran los cálculos. No lo dice en Comú Podem. No lo dicen ni Esquerra Republicana ni el PDCAT, porque son soberanistas, señor Albiol. No lo, dicen, no, lo deciden, no lo decimos porque somos catalanes, no es un tema de ser soberanista o independentista, lo dicen sus colegas de la Cámara de Comercio en Barcelona, que la inversión de fomento en Cataluña ha caído en más de un 50% en los últimos 11 años, el doble que en el conjunto de las comunidades autónomas. Concretamente, entre 2009 y 2014, el ajuste presupuestario de la inversión del Estado afectó más a Cataluña que al resto de comunidades, con un descenso del 71% frente a la caída del 53% de la inversión. Lo dice la Cámara de Comercio, no lo decimos nosotros. Sus políticas de autopistas se han hecho de forma muy poco transparente, con condiciones que han garantizado siempre los beneficios de las concesionarias sin que asumieran ningún riesgo real. Sus políticas se traducen solo en la imposición de los peajes a la vista y también con peajes a la sombra y subvenciones a las concesionarias a cargo de los presupuestos públicos. Es decir, que pagamos todos, tanto si utilizamos las carreteras y las autopistas como si no las utilizamos. Ayer conocíamos un buen ejemplo de ello cuando el ministro informó que el Gobierno destinaría 5.000 millones de euros del presupuesto público para rescatar nueve autopistas. De la meseta, claro está, para los de siempre. Ya les advertimos que nuestro eurodiputado Ernesto Hurtaso ha pedido en la Comisión Europea que investigue este caso. Creemos que, después de los pagos y repagos de las autopistas, un rescate con dinero público de tal envergadura es una tomadura de pelo. Ustedes practican la política de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Eso que ustedes practican no es ni siquiera neoliberalismo, es un robo con mayúsculas a la ciudadanía. Quien hay detrás de esa nueva estafa son las grandes empresas de siempre, Avertis, ACS y Sacir. Son empresas que viven gracias a su amiguismo con el poder político. Y finalmente, y a modo de reflexión sobre la moción que nos presentan para garantizar la rentabilidad de las autopistas, ustedes han impedido y retrasado. En Cataluña, inversiones imprescindibles, que en este momento podrían estar salvando vidas en carreteras de red básica y, sobre todo, han menospreciado y retrasado las inversiones en red ferro ferroviaria. Y Termine, señoría. Tiempo. Sí, acabo, señoría. Interurbano. Lo que ha obligado a los ciudadanos de la mayor parte de Cataluña a depender del vehículo privado para sus desplazamientos. Ustedes han corrido mucho para rescatar a sus empresas amigas y, como siempre, van muy lentos, demasiado lentos, en rescatar a la mayoría de la gente que, desgraciadamente, se sigue jugando la vida en las carreteras más inseguras de Cataluña y que son titularidad del Estado. Gracias, senadora Vila, Por el Grupo Parlamentario Socialista.